Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo tutorial Y es acerca de cómo ver Netflix en ventanas flotantes Ya que a veces necesitamos realizar otras tareas Y al mismo tiempo disfrutar de esta plataforma Entonces, eh, vamos a hacerlo aquí rapidito Vamos a ir unos tres puntos suspensivos más herramientas extensiones y aquí yo tengo dos extensiones funciona con esta y con esta no tiene que ser exactamente esta ustedes pueden instalar otra lo importante es que les permita generar la ventana flotante voy a quitar esta y les voy a mostrar cómo se instala cuando estemos aquí vamos a dar clic en esta opción luego clic aquí y cuando estemos aquí vamos a escribir vamos a escribir aquí miren que aquí ya me salió y aquí hay varias aplicaciones miren esta también les puede servir esta también pero yo uso esta y la que les mostré ya entonces ya dar clic en esta se las deja, les dejaré el link la descripción del tutorial vamos a dar, a dar clic en añadir a chrome Añadir extensión una vez hecho ello, eh, vamos a cerrar aquí. Para que nos salga aquí, vamos a irnos. Primero vamos a activarla. Vamos a irnos nuevamente a extensiones. Si, si tienen esto si van a ponerlo así en detalles. Pueden poner esto así. Esto lo pueden activar o lo dejan así. Bueno, cuando estemos aquí, vamos a dar clic en esta opción y vamos a anclar las extensiones, damos clic aquí y aquí yo tengo las dos, uso cualquiera de las dos Epa, eh, como en esta hora estoy grabando y necesito mostrarles el fondo de Netflix yo no necesito eh, darle clic en propiedades y habilitar esta opción de lo contrario verían la pantalla en negro pero para ello entonces estoy haciendo este truquito entonces ahora voy a ejecutar Netflix <coughs> Y vamos a hacer que se vea en, en pantalla, en ventana flotante. Vamos a ejecutar esta, esta película. Eh, y ahora en este momento, antes de que se ejecute, eh, antes de que se inicie, vamos a dar clic aquí. Pueden coger cualquiera de las dos. Voy a pausarla pueden coger esta o esta entonces yo voy a dar clic en esta y esto lo puedo minimizar y miren cómo está aquí o sea que si yo abro por ejemplo archivos miren que sale detrás de ello entonces yo puedo reproducir aquí y miren que la ventana archivo sale atrás y no me impide en, en nada a, a, a, a no me no me no me, eh, eh, no me impide ver en la serie como tal Entonces eso ha sido todo por hoy Espero que me hayan entendido Y si necesitan otro Contenido me lo pueden hacer saber En la descripción de este tutorial Hasta la próxima Chao, chao